es realmente que aumente el interés del alumno por hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta que los planes de cuidados tienen una... pues es una metodología muy densa, tiene una, una cantidad de información excesiva que a veces el alumno no le ve... Eh, una funcionalidad práctica. Yo siempre estoy intentando buscar de alguna manera que aumente el interés por aprender y sobre todo facilitarle el que él recuerde cómo se hace el plan de cuidados. Cada vez que van al hospital o van a atención primaria le van a pedir que haga un plan de cuidados. Entonces es lo más básico que tienen que aprender. Y es lo más complejo, porque ellos no tienen todavía ni lenguaje enfermero, ni tienen conocimientos adquiridos sobre patología, con lo cual, claro, les resulta algo muy abstracto, muy, muy complejo, muy complicado para comprenderlo. Y creo que con esto, pues lo van a comprender mejor. Y yo creo que ese es un beneficio, el que ellos se lo van a manejar muy rápido, más rápido que yo, realmente, porque ellos han nacido con esa digitalización, bueno, yo creo que se puede complementar perfectamente porque en un aula que está digitalizada el alumno va a venir al aula, va a tener ambos apoyos, al final yo les voy a también a dar documentación en papel, necesitan ambas cosas, por un lado la digitalización y por otro lado para ir también rápido el, el documento en papel, ¿no? donde ellos también puedan eh, pues, trabajar, manipular y eso que les sirva a la hora de... De, de hacer el trabajo. yo Que puedan trabajar algo mmm, que luego van a llevar a la práctica en formato papel. Ten en cuenta también que en los hospitales ya está todo digitalizado. La historia clínica está digitalizada, los planes de cuidados están digitalizados. Entonces, bueno, pues creo que el que digitalicemos aquí también esos planes de cuidados mediante el juego, pues creo que puede ser muy divertido y que el alumno eh, pues le va a ser más enriquecedor.